Hola a todos, mi nombre es Nani y bienvenidos a mi canal. Aquí estaremos hablando acerca de mí y la vida en Rusia. Hoy comenzamos con Río de Fondo. Bueno, ya resuelto ese problema porque al final lo tuvo que arreglar mi pareja porque como ella era gratis, ¿por qué tenía que pagar 100 dólares? No, no creo. Luego de eso pasaron tres días. Ya tenía mi boleto en mano. Llegó el momento que tanto había esperado en mi vida. Con el que soñaba desde que era una niña. Entonces llegó ese día. En la mañana estaba con mucho dolor de barriga. <ríe> por los nervios. Honestamente no sabía qué hacer. Ya desde que me levanté, el carro estaba en la puerta. Esperándome. Oye, fue bastante nostálgico. Hubieron muchos sentimientos encontrados. Claro, iba a dejar una parte de mí ahí. Bueno, llegué al aeropuerto. Pasé por esa gran puerta que todos los cubanos soñamos pasar. No sé por qué, pero por cosas de destino. Lo primero que hicieron fueron revisar mi boleto de avión. Muy seriamente el muchacho me dice, "No puedes volar." Pues dentro de mí se como se derrumbó todo, todo se vino abajo. Le pregunto, "¿Por qué?" Me dice, "No puedes volar porque no tienes los dos boletos, es decir, el de ida y el de vuelta." Y yo le dije, "Yo tengo entendido que tú puedes volar con un solo boleto y luego cuando tú estés allá puedes comprar el segundo boleto. Y él me dice a mí, no, así no es. Porque si te gusta mi video dale un like y comenta.